Diego Zuliani de Valerza. ¿Cómo estás, Diego? Buen hola, día. Hola, Nancy. Hola, Nicolás. ¿Cómo te va, Diego? Buen día. Sí, son noticias que, este, falsas, uh -huh. malinterpretadas o por ahí malintencionadas, que estaban provocando... Vos, vos tenés una cosa que es el, el, este, una corrida cambiaria, que es cuando van todos a comprar dólares. Sí. Sí. Y otra cosa, una corrida bancaria, que es cuando todos van a sacar los dólares. Uh -huh. el, perdón, van a sacar todos los depósitos del banco, ¿no? Uh -huh. sí. Cambiaria y bancaria. Uh -huh. y, este, y lo que pasó fue una... Eh, para mí es una fake news que, que viene acompañada con algunas situaciones de contexto y, este, y un antecedente del gobierno que da cierta verosimilitud a la, a la, a la noticia. ¿no? Pero básicamente el Banco Central tomó dos medidas. Una fue la, la, la, posibilidad, la imposibilidad de comprar en cuotas paquetes de, de viaje y turistas del exterior. Y la otra fue la 7405, un comunicado del Banco Central que le dice a los bancos, los dólares del banco, el banco tiene dólares del depositante, supongo que vos venís y deposita 500, lo tiene por una parte, y el banco tiene 100 dólares. Lo que le dijo el Banco Central a los bancos es, los dólares tuyos, los que vos tenés en tu posición de, de dólares, a partir de diciembre ser cero. Básicamente lo que tiene que hacer el banco, los bancos, es girarle los dólares al Banco Central y quedarse con los pesos. Mm -hmm. Entonces, se tomó esa esa resolución, esa noticia para... Que sí es real. Que sí es real, pero no estaba hablando de los depositantes, estaba hablando de los dólares de los bancos, que es una norma que viene hace, hace mucho. De hecho, vos sabés que uno de los aspectos, eh, es, una, es una buena práctica que se viene haciendo desde el 2001, acuérdate que en el 2001, crisis 2001, corralito, todo el, el problema que hubo de la salida del, del 1 a 1, este, se tomó una medida hasta ahora muy sana que es todos los que todas los, las deudas en dólares de los bancos tienen que estar respaldados por activos en dólares. Uh -huh. Porque entre coralito vos venías y depositabas dólares y te lo prestaban a, a los que tenían ingreso en pesos. Entonces ¿Sí? no podían después conseguir los dólares y ahí se hubo el, el descalabro, ¿no? Entonces ahora lo que, vos, lo que está pasando es que los bancos tienen un alto nivel de dólares, los dólares están en el sistema financiero, están encajados, y tienen un pequeño porcentaje de los dólares prestados a exportadores, que son los que reciben dólares y pueden pagar tranquilamente. Y hay una relación muy grande, casi el 80% de los depósitos en dólares están en dólares, y el 20% están en créditos en dólares. Entonces, esta, esta posibilidad es, es muy remota, no existe el sistema financiero bancario respecto a los depósitos en dólares, es muy sólido, es este, este, digamos, normalmente vos si vos vas a otros lugares, a otros países, vos depositas los 10.000, prestan 9.000, uh -huh. lo, lo guardan. Sí. Esos 9 después van vuelven y entran de nuevo al banco, dejan otros otros 1.000, prestan 8. Entran 9, guardan 1.000, prestan 8. Uh -huh. Y vuelve a pasar la rueda. De, de tal forma de que vos tenés tantos depósitos y después en, en el encaje tenés mucho menos. Uh -huh. Acá tenés el 80% y la mayoría está en crédito. O sea, esa es la posibilidad de un, de un corralito de en dólares es muy baja. No es, no es un problema hoy actual del sistema bancario y no sería bueno que a todos los quilombos que tenemos le agreguemos claro, este, claro. este eh, problema. Aparte el miedo a la uh -huh. gente. A mí, Diego, escuchando lo que estás diciendo, se me viene a la cabeza la frase «el que depositó dólares tendrá dólares» de, de, de caballo sí. pero digo, no hay que asustar a la gente, hay que decirle a la gente que se quede tranquila por ahora, no, eso no va a pasar, eh, que no vuelva esa frase a la cabeza. Pero realmente, Nancy, Diego, la situación económica de, del país nos lleva a pensar cualquier cosa, ¿no? Porque si vos sí. ves eh, que muchos te dicen, no, no vamos a llegar al default, pero además ves que... Cómo el Banco Central todo el tiempo interviene, interviene, interviene, interviene. Sí. Que sucede siempre. hoy ¿no? que en este, en este mes había depositado más de 800 millones de, de dólares sí, sí, ¿no? Sí, sí. para tratar de, de, de frenar un poco sí. esta situación, pero que no, no da basto. Y, y además ves el riesgo país, digo, sí. algo está pasando, digo. Fíjate esto, mira, el Banco Central informa hoy en, en la página que tiene reservas por 42 mil millones. De esos 42 mil millones son 20 mil es un acuerdo con un swap de China. O sea que eso es un contrato, todavía no un claro. dólares. Entonces Ajá. vamos restando. De los 40 sacamos 20, de los 42 sacamos 20 quedan 22. De esos 22 hay depósitos de, de, de la gente, entonces tenés que restarlo. Eso no es del banco, entonces tenés que restarlo. Eso es aproximadamente 14 mil millones. ¿Sí? Entonces te quedan 8 mil millones. De los 8.000 millones de dólares que te quedan, 2.000 son los DEC que recibimos del Fondo Monetario Internacional que van a ser pagados en, en enero, en enero y febrero. Uh -huh. O sea que ya te quedan 6. De los 6.000 millones te quedan 3.500 millones que son más o menos certificados de depósito en oro. ¿Sí? Uh -huh. sí. Entonces te quedan líquidos 2.000 millones, más o menos. Ese es el número que, que se maneja. Ahora, voy, yo Banco Central tengo 2.000 millones. Si lo del consumo de la tarjeta vuelve a ser como otros años, porque acuérdate que estábamos saliendo de la pandemia, entonces empiezan a haber los viajes, y otros años se han gastado entre 800 y 1.000 millones de dólares en tarjeta, yo los 2.000 los tengo que guardar porque el año que viene tengo que pagar 3.000 millones de dólares. Entonces, ¿cómo hago para con lo poco que tengo? Y empecé a restringir. Vos no podés comprar con tarjeta, eh, y los próximos pasos vas a ser ni en una cuota. Y ¿Qué te próximo? pareció esa medida, sí, Diego? Eh, porque también se hablaba mucho, ayer sí. escuchaba a una agencia de viajes que decían, bueno, claro, las páginas de internet no a veces no relacionan y ni siquiera los pasajes aéreos en la misma Argentina te permite hacerlos en cuotas. Sí tampoco. o sí, una cuota sale como claro, ya como en la Una cuota que queda margen. Y eso, claro, además. además y eso ha parte. llevado a que, ayer lo charlábamos con, con Nancy cuando leíamos los títulos nacionales, que un viaje, por ejemplo, a Ushuaia, en vez de 49 mil o 44 mil pesos que salía ahora, te sale 98 mil. Sí, o sea, sí, claro. o no que solamente sea que demanda. ha afectado a la gente que viaja al exterior, sí. sino también a la gente que viaja por la Argentina. Sí, sí. Digo, o sea, eh, por ejemplo, una... yo que estaba pensando en ir a ver la selección argentina en febrero, si es, tengo que ir a Buenos Aires, olvídate. sí. Por sí. lo menos en, en avión, ¿no? Por supuesto. Claro. Bueno, o sea, pasó... tendría que ser en, en auto. Lo que pasa es que la medida fue una medida necesaria, pero inoportuna, o sea, y, y mal comunicada. Se tenía que haber anticipado antes entonces justo ahora que justo sí. un día antes del, del Black Friday en que, Friday. que todo iba claro, a salir a cobrar sí, sí, ahí sí. Te, te la o sea fue una sí, medida necesaria tanto... pero no, no había no había forma no había necesidad de hacerla en ese momento claro. Tenés que haberlo dicho antes y que tanto empeño han puesto no en el programa previaje y en el hecho de claro. que sí volvamos a viajar en que sí. eh, apoyemos al turismo pero el previaje es, es local no es local. Y las restricciones son para vuelos no no está pero, la... pero lo que pasa eh, evidentemente... es que influye en todo porque los alquileres, claro, sí. por ejemplo, en la costa, en todos los lugares, sí, sí. también han subido no, y en además, estos últimos días. Y además, sumale esto la nueva variante que hace que haya más restricciones, entonces sí, salís, sí. no salís, podés, no podés entrar. Hoy hay una incertidumbre para uh -huh. hacer algún viaje a cualquier lado. Yo te digo, vos podés viajar en auto a Brasil, y quién sabe. No, no sé, no. Entonces en avión. Y en avión podés, y, y ahí tampoco. empieza un... ¿Cómo vuelvo todo, después? Claro, ¿cómo me van no a dejar sabes? entrar. Entonces, hay un, todo un tema de incertidumbre. Entonces ese incertidumbre provoca que todos vayan a, a, a, a hacer unas vacaciones locales. Y de nuevo pasa lo que decís vos, precio de nuevo arriba, porque la demanda sube, el precio sube, y los que se van ahí afuera, con tarjeta ya no se van, entonces van a un Claro, pero fíjate, fíjate te, te preguntaba recién, Diego, si te había parecido bueno o no la medida, por el tema es que, de lo que estamos hablando, digo, eh, le, le ha afectado a la gente que quería viajar, por lo menos pagarlo, pagarlo en cuotas, pero también ha afectado al, al turismo interno, al turismo nacional, porque claro. evidentemente... Eh, van a subir los precios, ya han subido los vuelos, no sé Exacto. cómo va a estar ahora diciembre, enero, febrero, hay que ver cómo, cómo va a continuar, pero bueno, evidentemente ha afectado a todos, no solamente a los vuelos, que a la gente que va afuera, sino que a los que quieren ir acá, a la Argentina, por ejemplo, alguien que viene de Buenos Aires para Jujuy, como te decía, va a tener que hacerlo en auto, porque en, en, en, en avión, claro. olvídate. Aumentó la demanda y subió los precios. Claro, pero, claro. Por eso te digo que la medida, vos fíjate que desde el punto de vista de la reserva del Banco Central, la había, era una necesidad. Claro lo que pasa es que no, no lo no lo comunican bien y no lo comunican con anterioridad entonces vos si sabes esto vos vas planificando con, te vas adelantando vas organizándote y no tempestivamente sin, sin un plan digamos ¿no? claro. y eso es lo que lo que más por ahí provoca ¿puede, puede llegar a, a volver atrás esta medida no. o se va a mantener? no se va a mantener de hecho seguramente van a ver más se va a profundizar digamos porque las reservas el Banco Central tiene pocas reservas o sea Estamos descontando los depósitos, ¿viste? Sí. O sea, los depósitos no hay problema, eso es lo importante que, que uh -huh. tengamos en cuenta, porque lo que pasa ahora, la gente saca a buscar los dólares y sí hay inseguridad. Entonces, vos en vez de tenerlo guardado en el banco, lo vas a tener en tu casa y eh, con todo el riesgo que hay de que las entraderas y todas las otras cosas que... Claro. Que, que los pues, ahorros de las personas están resguardados, van a estar ahí, no se los va a tocar. No, Hablamos de las reservas eh, propias del Banco Central. Exacto. Separados, claro. sacado esto, los del depósito, lo que le queda al Banco Central es muy poco. Comparado con los compromisos que tiene. Entonces, si tiene muy poco y tiene que pagar, el riesgo para ahí empieza a aumentar. No sé si le va a alcanzar, qué claro. van a hacer, tiene que sí o sí negociar, qué pasa si no se negocia. Y ese es el ruido que hay. Está obligado a acordar con el Fondo Monetario Internacional y, este, y en eso está el tira y afloje. Porque el Fondo Monetario te está diciendo, che, liberame el, tipo de, liberame el, el mercado cambiario y el mercado de cambiario se traduce en una mayor inflación. Uh -huh. Eso sí es el riesgo. El riesgo del depósito no hay riesgo, el riesgo, de, el riesgo que hay es el riesgo inflacionario. cada vez te iba a preguntar, Diego, que cómo puede afectar todo esto que estás contando a la economía, a la gente que vive el día a día. Eh, sobre todo en la inflación puede, puede... Sobre todo en la inflación, porque una afectar. liberación de, del tipo de cambio oficial... Porque todos están especulando, fíjate todos especulan de que el tipo de cambio oficial va a aumentar. Entonces los mismos exportadores que se habían endeudado en dólares, adelantan sus deudas, cancelan sus deudas. Uh -huh. Entonces el banco que tiene más dólares. Entonces si hay una, hay una correa, hay corralitos, no hay corralitos, tienen más dólares los bancos. No le interesa los bancos operar en dólares. Porque no puede invertir, no puede dar crédito, no puede operar, claro. lo tiene que tener guardado ahí. Y si vos le pedís dólares acá en Jujuy, los dólares de dónde lo tiene que extraer. De Buenos Aires. claro. Entonces tiene uh -huh. que venir en avión, con lo que sale el avión, sí. para darte los dólares. Entonces es un mal negocio y el banco. Entonces siempre te ponen restricciones, venir mañana, pasado. Pero es por un tema de costo y de, de carry que se llama que el, que el manejo uh -huh. de los dólares. Eh, una buena, recién acaban de dar a, a conocer el gobierno, congeló las dos cuotas que había que iban a aumentar el tema de la nafta y no va a haber aumento de nafta, por lo menos eh, en estos próximos meses. acabo de conocer eso, sí. ha, ha sido noticia de hace eh, algunas horas, eh, ya está en el diario digital ahí en Somos Jujuy, así que bueno, eso por lo menos es una buena, Nancy, digo, por lo menos eh, sí, sabemos claro. que la nafta no va a aumentar con lo que significa que aumenta la nafta, ¿no? Por claro, lo menos en estos meses. Pero no la vemos de otra forma, porque la nafta no aumenta, pero los, el Estado subsidia esa diferencia. O sea, uh -huh. se termina pagando de otra forma. Claro. Claro. No la paga vos directamente, pero la va a terminar pagando eh, con subsidios. Claro. que se va a financiar con emisión, que va a impactar en los precios. Hablábamos, hablábamos sí. hoy, al, al principio del programa, lo que se cree que vamos a tener de inflación, más de un 3,5%, que Feletti habló acerca sí. del congelamiento de los precios. Dijo, ay, nos faltó congelar los frescos. ¿Sirven los congelamientos? Sí. No, no sirven. No sirve ahora, ahora es culpa el pollo. ¿Y del ahora, Nancy, ahora es culpa el pollo. Ahora es culpa del pan, show. que sube el pan un 20%. Pero, pero además fíjate que si el congelamiento va a nivel del último eslabón de la cadena, es el que comercializa. Claro. El que comercializa dice, yo para no ganar plata, porque lo, lo compro a 100, lo vendo a 102, no lo vendo. ¿Para qué uh -huh. me voy a arriesgar que me venga mi me clausura? Y, y se en se nota, ¿no? Entonces es no, no vende y lo que hay es escasez. Claro. Entonces no funciona, no funciona nunca y no van a funcionar las la restricciones de precio. Diciembre es, eh, diciembre es un mes difícil, ¿qué tenemos sí. que esperar? Bueno, en diciembre está el tema del aguinaldo, el tema de la fiesta, va a haber mucho. El, muy probablemente el dólar se mantenga porque la gente sale a vender los dólares ¿Está para, en cuánto, para... Diego, el dólar? ¿200 pesos 200, el, blue? el blue? y el, el mercado también está en 200, 205, es el dólar que, Bien, que está flotando, digamos, libre. Se mantuvo ahí, digamos. Se mantuvo ahí y este... Porque y... subió hasta 207, me acuerdo. Sí, 210, 210 Hasta 210 también, también y, y sí. después, y bueno, más, bueno se, se mantuvo ahí. Se mantuvo ahí y está en todo al, al acuerdo con el Fondo Monetario, digamos. Y Ajá. quizás ahí vuelva a estabilizarse un poco para abajo. Pero seguramente este, este diciembre siempre es momento en la que se, se cobra el aguinaldo. Para pagar los aguinaldos muchos venden dólares, con lo cual la presión de dólares es poquito baja, el del de dólar libre. ¿no? Así que este, nada, estar atento Seguramente vamos a tener noticia en diciembre. Uh -huh. eh, pero bueno, específicamente esta, esta noticia no es correcta, no hay riesgos. Le decimos a la gente no vaya como loca a los, a bancos, los bancos, a las a... entidades financieras a sacar los dólares porque no están no, corriendo no están peligro. están corriendo peligro los depósitos este, hasta la fecha, así que nada, eh, eso es importante, no uh -huh. la tranquilidad Perfecto. en eso. Sí, nos había llegado, a mí me había llegado un mensaje. ¿Pueden hablar de este tema con Valerza? Y sí, me mandaban sí. el comunicado, que después lo vi también en, en distintos perfiles, en distintos grupos de WhatsApp, así que está bueno también poder aclararlo. Gracias, Diego. No, eh, gracias ¿Nos a vas vos? a traer buenas noticias <ríe> la próxima vez? Sí. <ríe> sí. Vení con, con Papá Noel. <ríe> <ríe> Buenísimo, a ver si llega Papá Noel también. Como si no... el bono de fin de año, no sé. Claro, claro. Qué lindo, algo. ¿no? Claro, eso algo. <ríe> y antes de fin de año, uno imagina, antes del cierre, el señor Diego Zuliani. Algún, no sé, algún concierto Algún ah, Algo, algo verdad. más que no El bueno, año pasado para cerrar. fue, ¿no? Con arbolitos Sí, con... algo, sí Sí, sí Quizás hacemos algo Bueno, no, no, algo, sí, da algo, algo hay que, que hacer la Posibilidad, dale hay Algo que, que hacer Que vuelva el saxo Bueno, buenísimo Gracias, Diego Gracias, ¿Eh? Diego Nosotros tenemos que hacer una...